Pues yo seguro sí. A la página de ladrillo, viste, después. Y van a recorrer el mundo, para imágenes. Y imágenes, Que no viene a <risa> comprar. Y a trata. No te vayas a reír, Gualde. Desde este lado no, ¿ves? Este, ¿no? este, este, este, este lado está el sol. Y eso lo puedes unir, ahí, el teléfono. Y lo que voy a hacer... Y ese teléfono que marca este... Marca Berreta. No. De... Creo que ese es Pro, parece. No, de... de... no, son buenos. ¿Es Pro eso? Los fue el... Pro. ¿Es de... Pro? y probable que se vea después no, yo sé que encontró uno que o sea, se fue a ver quién era Ah, Pablo Quinelli uh -huh. o Allá sea, en la obra eh. Era con, con cámara y todo ¿Viste ¿eh? es cámara? ¿eh? Bueno, sí y... Aunque parezca mentira, tiene cámara sí, Es esto. clarito que se veía güey. ¿Eh? Pero, bueno, espera, ¿Sabes cómo se veía la imagen? No, este se ve clarito, sí La imagen era como un espejo, ¿verdad? Se ve clarito El Más grande que ese era negro, más ancho. Ah, sí. Más grande que ese, o sea, mal que la misma una sonrisa conmigo, ¿vale? no te rías no, no te rías no te rías porque después recorre el mundo con pero no nos compran ladrillos después, vale foto va a subir sube todo, el video el video va a subir y claro no, pero con el audio. No, era <ríe> y el audio <ríe> dale, dale, dale. dos minutos y pico